De la difícil y yo espero tu mensaje Pero ya no conoce a este personaje Yo no soy de que patean de ataque Pero soy de la que te lo hacen que Ella en el lisa me tiene en los MA Y yo arriba mi mí una quiero Es Que es mi Lucifer y yo soy tu satanás Y mi don invierno tierno pero bajo sabana Te está portando mal, será castigada Te encerraré en el cuarto esa la madrugada A mí me tienen MA, pero de mejor amiga no tienen nada. Se porta mal y quiere ser casigada, pero vaya siempre doy listo. Él le compra la ropa, pero yo la debito. Pero primero. Me está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando salen las lunas tan demoniadas Que soy su malvado y ella mi malvada Me está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando salen las lunas tan demoniadas Que soy su malvado y ella mi malvada Te meto en Benítez si no te me vas a escapar Vos no serás mi esposa pero te voy a posar No estamos casados pero te voy a casar Tú te vienes conmigo porque... Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quieres ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una gajelita Y tú eres una diablita Que se está portando mal Será casi nada. Te encerraré en el cuarto Esa es la madrugada Cuando sale la luna Esa es demoniada Que soy su malvado Y ella mi malvada Te está portando mal It's